Hey, ¿Qué tal, claro, parceros del mundo y del universo? Hoy soy la envidia de muchos y muchas. Porque estoy con una churra talentosa. Aparte, ya me confesó que le gusta el negro y a mí también me gusta el negro. Y siento que tenemos muchas cosas en común, pero eso no se los vamos a hablar hoy. La segura. mi vida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Qué gusto estar aquí. A mí me vas a abrazar, ¿No? abrazarme? Sí. tranquila, por favor. Es que moría por abrazarte. Ay, yo también, yo, yo era como que me mire, por favor, que me mire. Oye, pero te tengo que enseñar el saludo del cuervo. Mira. Abre las alas, ya, ah, ah. ya eres toda una cuerda, ah, una cuerva segura. Allá tenemos muchos, claro, parceros que sueñan con ser influenciadores, ser youtubers, que tener un pelado de estos que están pesando. Primero debería de ser disciplina, sacrificio. Yo sacrifiqué mucho de mi vida social y si uno se quiere enfocar, dejarlo no como prioridad y Entre eh, esos sacrificios, la limpieza era hace cinco años y no, no mira, tenemos <ríe> que grabar videos, hasta ahora nos volvemos a encontrar, pero es para que ellos <ríe> sepan un ejemplo, pero sí Y lo tercero, tener un sello propio. Pues algo que la gente, todo el mundo sabe y es el Oiga, ¡Oiga! No, Ala. entendí filosofía. Bueno, ¿Estás tú, ¿cómo es? Ah, ah. No, ¿y el mío? ¡Oiga! ¡Oiga! Exacto. Pero es que es como mata. Una... ¡Oiga! <música> Estuve escuchando detrás de cámaras que iba a haber como un proyecto musical que de pronto sí, que no, ¿cómo es el tema? Si Dios quiere antes de que termine este año saco mi primer sencillo, o sea ya la canción está, okay. apenas estamos como en la creación del nombre, empecé creo que fue grabando como covers y esas cosas y ya saqué pues el Rose de la Segura, okay. se llama Aida. exactamente y es una canción Oiga, que hacen todos okay. los youtubers con las críticas de los haters, pero no es una okay. canción como tal, Ryan Rose. Ya se nos está acabando el tiempo, entonces despiamos de nuestros, claro, parceros. ¡Chas! ¡Chas! ¡Uah! Mamita, no te desesperes.